Desde nuestra misión como Centro de Políticas Públicas estamos constantemente articulando el quehacer de todas las facultades de la universidad, también con nuestro equipo interno para producir propuestas y miradas de solución a problemas del país con una mirada interdisciplinaria y también estamos interactuando fuertemente con el Ejecutivo, los distintos ministerios, municipios y por supuesto el Congreso que tiene un gran rol en la toma de decisiones políticas del país. El Centro de Políticas Públicas es un súper buen articulador entre, entre el Estado, el Estado como un ente central, pero también el Estado representado por las municipalidades, la empresa digamos, en su rol de desarrollador de proyectos y el mundo académico. Tiene la gracia de representar lo que es una vocación de la universidad, que es ser un centro interdisciplinario, y en ese sentido acoge a todos los académicos de la universidad y en esa tarea permite ¿no es cierto? una construcción colectiva sobre el quehacer que tiene que ver con las políticas públicas. También se ha dado la interdisciplina a través de lo académico con los estudiantes y eso ha sido una experiencia que para mí ha sido muy enriquecedora. El Centro de Políticas Públicas cumple un rol súper importante en la transferencia de conocimiento, ya sea a través de la investigación que desarrolla, a través de crear metodologías de trabajo, propuestas concretas, eh, la articulación con la capacitación y con el mundo de la universidad. Y En ese sentido, digamos, tiene un rol preponderante que cumplir dentro de la Universidad Católica. El Centro de Políticas Públicas desarrolla diversos proyectos con el fin de aportar al desarrollo del país, desde proyectos chicos específicos que realizan estudiantes para solucionar problemas específicos en municipios o en Gendarmería de Chile, a proyectos de más largo plazo como el Laboratorio de Innovación Pública o la Incubadora de Gestión Municipal. El Centro de Políticas Públicas ofrece diversas alternativas a los estudiantes para formarse en políticas públicas y sobre todo para trabajar en problemas reales desde sus cursos, desde sus prácticas profesionales, desde su investigación en pregrado. Para mí fue una gran oportunidad que me abre camino, me deja contento de estar ayudando a otras personas al mismo tiempo de que me desarrollo como profesional. El sello del Centro de Políticas Públicas es hacer un aporte concreto, ese aporte concreto desde la identidad de la Universidad Católica, desde lo que es ser universidad con todo el bagaje académico, con toda la evidencia empírica que, que existe, pero siempre un sello de aportar concretamente al desarrollo del país a partir de propuestas de política pública.